Recargando Guinea Reloaded es una aplicación web. Ahora está corriendo en mi computadora. Calculando. Hice la importación de una base de datos de. Fundamentalmente son uh, orquídeas. Bueno, ¿qué pasa con Guinea Reloaded? Es bastante. Es una aplicación web. Estamos trabajando uh, a distancia eh, junto con el conservador de la Universidad de Utrecht, que um, él mismo tiene un software que se llama TaxaSoft y todavía no sabemos, o sea el software no sabemos si va dentro de uno o de la otra. A mí me gusta más Guinea, pero bueno, veremos. Eso es completamente nuevo, eso está escrito en JavaScript y en Django, es client-server Servidor Django y cliente JavaScript, HTML JavaScript. Y la organización de la base de datos es diferente, pues tenemos familia, género y especie, pero tenemos todos los rangos intermedios. Así que de la Orquidache, como ves, está dentro de las asparagales. Dentro de las asparagales hay 32 subtaxones que son estas, entre que también las uh, orquídeas donde están, orquidache dentro de las cuales, bueno, ahí primero tenemos seis subtazones que son las cinco subfamilias y, una, y un híbrido. Y, y luego todas las uh, secciones las que no han sido reconocidas a, a precisión mayor esto lo está cargando con calma de la base de datos va a tomar un tiempo porque son uh, oh, ¿cuánto eran? tres y pico aquí tres pero no es un problema porque lo hace mientras que, um, que uno está esperando uno que está utilizando otras cosas um, como ves subfamilia tribus Uh, subtribus y para una subtribus tenemos especie. Esta especie con una, gris, con una accesión conectada y la accesión tiene una planta y la planta está en una ubicación. Una ubicación es la única que está ahí en este caso. Um, otra posibilidad es todo conectado igual como guini desktop puede todo eso son son son, son hiperlink uh, uh, y uh, la, el cargar de los hiperlink esos dos pasos son necesarios porque eh, no queremos cargar todo al mismo, al mismo tiempo, solo si el usuario eh, pide de, de saber qué hay dentro de un eh, de un taxón. Entonces solo en este momento se carga la información. En el invernadero 3 tenemos estas dos. Uh, esta accesión tiene una planta, un grupo de plantas en el invernadero 3. Uh, igual como Guinea Desktop, esto tiene una, un lenguaje de uh, de búsqueda bastante com uh, completo. Ves? Aquí estamos mirando la ubicación y dentro de la ubicación buscamos las plantas. Pero también podemos ir a las plant, plant, where, where uh, location, code. De esta manera vamos directamente a las plantas dentro de la ubicación. Y podemos por ejemplo buscar las que no son directamente conectadas a orquídeas And uh, accession, accession punto, uh, taxon punto epithet, taxa, esto es. Epithet. No, no no vale orquidaje. aquí tenemos las de la misma ubicación que su que han sido er, er, er, reconocida a no como orquídea lo podríamos pedir, pedir también con en otra manera Frank uh, name no es uh, familia el resultado es el mismo pues si sí, el resultado es el mismo uh, estas son uh, reconocidas a nivel de especies a nivel de, de mm. género uh, no tengo en el ejemplo uh, casos de reconocido a nivel de, tra de, de tribus subtribus o subfamilia pero eso es mm. igualmente posible uh, Vamos otra vez al, al principio. Vamos a uno de, una accesión, uh, a una accesión de estas. Aquí, vamos a cogemos una casualmente. Uh, los formularios de, de editing son muy iniciales. Um, Y para añadir una verificación se hace de aquí, Eso era para editar los datos propios de la, de la accesión, eso es para añadir una verificación que es una opinión de una persona. Así que podría decir que es una pleurotalinina. No, esto no está funcionando. bueno en es work in progress y... también quién sabe porque no, no quería funcionar bueno qualifier uh, no esto soy eh, bueno no tengo otro usuario tengo este usuario fictivo y ponemos una, una data casual uh, aquí podría decir uh, la inseguridad y digo si sí, podría ser uh, una palabra a este punto el objeto está conectado a, a dos uh, uh, taxones, el, la, la orquídea que era la posición inicial y esta que acabamos de añadir. A la polvera como le decía, no tenía otras, uh, en esa base de datos no, no había, ISM. es work in progress, o sea, uh, no está listo para el uso. Eso es para mostrarle lo que es la intención y para solicitar uh, um, Uh, feedback, retroalimentación, comentarios, gracias.